Un buen día. Ahora vamos a ver cómo hacer un mapa de ubicación profesional. Normalmente solía hacer estos mapas o estos mapas que no son muy agradables. Y ahora vamos a ver cómo hacer un mapa de ubicación profesional. Tal como se muestra en esta imagen. Combina los colores y aquí tenemos el mundo. Y aquí tenemos la ubicación, en este caso, de Ecuador. Antes de eso, vamos a dar algunas recomendaciones. Si nos dirigimos a la página web Project Line Lineboard, tenemos una librería de, de capas tipo vectorial, con unos bordes más sencillos o más claros que se pueden distinguir con mayor facilidad si vamos a usar en nuestros proyectos para hacer un mapa de ubicación global por ejemplo voy a usar este que dice Moriarty Hans que está de todo el mundo, lo descargo y lo voy a descomprimir en una carpeta adicionalmente para colores por ejemplo acá en HTML con los tenemos algunos códigos de diversos colores que podemos usar en nuestros proyectos por ejemplo si voy a usar este amarillo aquí tengo el código aquí tengo el código hexadecimal o en RGB ahora pasamos al Pro. aquí en RGIS Pro ya tengo hecho mi mapa por ejemplo ahora voy a hacer el mapa de ubicación nos vamos a insertar y nos vamos al nuevo mapa New Map y en este nuevo mapa vamos a cargar el archivo de Line Work que lo descargamos vamos a tener data, aquí en small scale puede usar el que dice admin Zero polígonos o pueden usar también las líneas, depende de los gustos o preferencias que ustedes tengan como recomendación, sería bueno duplicarlo por ejemplo hacemos clic derecho, save data export features, o Put name, le voy a poner cuadro después vamos a ver para qué uso ese archivo lo dupliqué ahora me voy en edición, en edit, desactivo la primera capa y selecciono todos los polígonos ahora me voy acá donde dicen tools en merge y le doy ejecutar, me hace un solo polígono, si selecciono está un solo polígono, grabo ahora nos vamos en geoprocessing en los toolbox pueden escribir acá en find Envelope Entonces tenemos Feature Envelope to Polygon Input Feature, vamos a usar el cuadro Le damos en Run Ahora vemos que me ha generado un cuadro de todo el mundo En este momento lo voy a desactivar Y también esta capa que la generé También la puedo remover, no la voy a usar más Ahora en Admin Polígonos Por ejemplo mi área de estudio es aquí Ecuador Entonces voy a seleccionarlo Hago clic derecho en Selection, voy a ponerle Make Layer from Select Feature. Es decir, a partir de la selección me va a crear otra capa. Limpio Selección. Por ejemplo, acá le puedo dar un color para que se diferencie del resto de capas. Aquí, por ejemplo, en Código de Colores HTML, suponiendo que yo le deseo dejar en este color que está en verde. Lo selecciono y aquí tenemos el código X y el RGB. Puedo copiar cualquiera de los dos. Voy a copiar el X control c y pueden ver que en rgb está 39 174 96 regreso a Gispro pro y esta selección hago clic en el icono del polígono voy a propiedades en color me voy donde dice color propiedades y aquí pego el código x hago clic y pueden ver que ya tengo los valores de rojo verde y azul o también pueden modificar directamente aquí le damos ok el color externo no color aplicar ya tenemos aquí muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos en insert y vamos a insertar un nuevo layout new layout en este caso seleccionan el tamaño de papel que deseen por ejemplo voy a seleccionar a 4 horizontal ya tengo ahora lo que voy a hacer es cargar desde el map frame voy a cargar primero el map 1 o el mapa perdón por ejemplo acá lo tengo para generar el mapa que les mostré al inicio voy a seleccionar toda la hoja ahora voy a insertar el mapa de ubicación por ejemplo como otro map frame acá sería el mapa de ubicación lo voy a seleccionar en la parte inferior. Pueden ver que aquí ya tengo mi mapa de ubicación. Pero si quiero mostrar el mapa de ubicación. Que se muestre como desde el espacio. Que se muestre el globo terráqueo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar al mapa 3. Y vamos a cambiarle el sistema de coordenadas a todo este mapa. Entonces nos vamos acá en la tabla de contenidos. Donde dice map 3. Clic derecho. Hacemos Clic en Propiedades, Propiedades, nos vamos en Coordinate System. Aquí en este cuadro de búsqueda vamos a escribir espacio, Space, Enter, Project Coordinate System, words Y seleccionamos The Word from Space. Le damos OK y pueden ver que ya me muestra el mundo desde el espacio. Si regresamos a Layout, aquí pueden ver que ya tengo el mundo desde el espacio pero no está del todo agradable a la vista Cómo vamos a modificar aquello vamos a hacer lo siguiente regresamos al map 3 en este caso el mapa 3 aquí podemos ver las coordenadas si me voy a ecuador en la parte inferior vemos que está en 78 al oeste y 3.5 al sur entonces vamos a hacer clic derecho propiedades el sistema de word from space le hacemos clic derecho copy en modify y ahora donde dice longitud del centro y latitud del centro, vamos a colocar aquellas coordenadas. Por ejemplo acá era menos 79 y le podemos dejar en menos 4. Le damos guardar, ok. Y pueden ver que el mundo ya me lo pone con el centro ubicándolo a Ecuador. Regreso al layout, ya se ve un poco mejor. Pero yo quiero que más o menos el Ecuador me lo muestre por esta parte. Entonces, entonces, para que se mueva el Ecuador por esta parte más o menos que ubico el cursor, el centro debería estar más o menos por aquí, el, el sur de Argentina y Chile, por los 50 grados al sur. Y también para moverlo en el plano de la longitud, por ejemplo, más o menos esta parte de Brasil que está como 60 grados. Desearía entonces que se lo mueva acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: nuevamente clic derecho, propiedades modificamos space from world, clic derecho, copy and modify entonces le dejaría en la longitud, puedo dejarle en menos 55 y en la latitud le voy a dejar en unos menos 25 o unos menos 30 con estos valores podemos jugar hasta obtener el resultado deseado le damos clic en ok y podemos ver que ya tenemos una mejor vista ahora también yo les hice crear un cuadro por ejemplo, acá este cuadro que envuelve todo el, el globo. Yo le hice crear este cuadro simplemente para mostrar un efecto. Por ejemplo, si regresamos a la proyección normal, en mis favoritos tengo el WGS84, le damos a aceptar, ok. Si regresamos a la proyección normal, pueden ver aquí está el mundo. Y este cuadro, ¿con qué finalidad lo hicimos? Bueno, aquí voy a citar a, a John Nelson en este video que dice. How To Make This Corner Overview in Argus Pro en el cual me baso para hacer este tutorial todos los créditos le damos a John Nelson además que recomiendo seguir su canal entonces qué es lo que hacemos activo el cuadro, vamos en las propiedades de la simbología nos vamos en estas capas donde dice Layers y vamos a desactivar el que dice Solid Fill lo desactivamos y vamos a activar Acá donde dice Solid Stroke, vamos a dejarle en Gradient Stroke. Ejemplo, le damos a aplicar. Acá es para darle un efecto de, de transparencia. Digamos del globo terrestre. Por ejemplo, en ancho le puedo dejar en unos 150 por decir. Y acá en el offset le dejamos en unos menos, en un negativo. Para, para que se vaya al interior del recuadro. Unos menos. 80. Le damos a aplicar Pueden ver cómo el gradiente me está cubriendo toda la parte de, del mundo Ahora vamos donde dice apariencia En color change propial Al primero lo dejamos sin transparencia Y al segundo al final Le vamos a dar una transparencia del 100% Le damos ok Aplicar entonces pueden ver que le da este efecto de transparencia. Ahora nuevamente cambiamos a la proyección para verlo desde el espacio a la tierra. Recuerden que escribimos Space, en Project Coordinate System, Word, clic derecho, Copy and Modify. En la longitud creo que le dejamos en menos 55, y en la latitud en menos 30. Guardar, OK. Regresamos a la layout. Pueden ver que ya lo tengo el mundo desde el espacio. Ahora, el mapa principal, el, el que sería el map frame, vamos a ponerle de un fondo. Hacemos clic derecho donde dice map frame, properties. Nos vamos en display. El borde lo eliminamos sin color. Y el fondo en background, vamos a seleccionar un color. Por ejemplo, este fondo 2 que lo tengo. Ahora vamos a activar el mapa para ponerlo al ecuador en el centro vamos a aumentar el zoom y una escala le dejamos bueno yo tenía previamente configurado cuatro millones mil ok, está bien podemos ver que pierdo galápagos ahora vamos a configurar el mundo que sería en layout, close activation y listo ahora vamos a configurar el mapa de ubicación con vista desde el espacio que tenemos configurado en la proyección entonces en borde le quitamos el borde ya no tiene borde y vamos a hacer lo siguiente lo seleccionamos y nos vamos en el cuadro recuerden este cuadro que lo generamos vamos a hacer clic para modificar y acá tal vez puse mucho el offset está en menos 80 le puedo dejar en menos 70. Pueden ver que se me ajusta. Y con esos valores pueden ir jugando con el ancho y con el offset. Hasta que se ajuste a su forma deseada. Ahora en colores. También aquí pueden jugar con diferentes colores. Por ejemplo en color chain properties. En el primero puedo dejarlo en negro. Si quiero resaltar bastante. Aplicar pueden ver cómo queda el mundo desde el espacio o simplemente darle más transparencia por decir yo quiero en blanco en blanco le doy una transparencia en esta posición del 95% 94% voy a la siguiente posición porque quiero que me tome el fondo y le doy una transparencia por decir del 98% con estos valores y colores ustedes pueden jugar ok le doy a aplicar. Si se fijan en esta parte, el offset todavía está fuera del, del globo terrestre. Entonces lo voy a aumentar, por decir, a 75. Aplicar. Y ya se me ajustó. También voy a cambiar mmm, la simbología del polígono. Voy a Symbol. En este caso no quiero este, el color interno de los polígonos. Le pongo No Color. En Outline Color puedo ponerle por decir un blanco, le dejo el ancho en un 0.5 0.4, ustedes pueden jugar con eso, aplicar, si les gusta le dejan o si no pueden cambiar el Outline Color, eso ya depende de, de cada uno de ustedes. Ahora vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo vamos a agregar Galápagos, en este caso nos vamos a insert, sería un nuevo frame sería el de ecuador acá, lo selecciono, lo dibujo por aquí, no veo nada, me voy en, en layout, activate tengo aquí galápagos, puedo reducir el zoom, layout, close, activate, aquí en las propiedades le puedo quitar el, el borde clic derecho, propiedades, elimino el borde. Ahora voy a insertar un marco. Nos vamos donde dice insert, dibujo un cuadro, un rectángulo exactamente del tamaño de la hoja. Me voy al rectángulo, clic derecho, propiedades. Nos vamos en símbolo, voy a poner de color blanco. Aplicar, nos vamos donde dice Layers. Acá selecciono entre Solid Stroke. Vamos a bajar y vamos a agregarle un offset, un negativo de unos 15, menos 15. Le vamos a aplicar y ya tengo esta línea blanca. Simplemente para mejorar el diseño. Acá también puedo mover el mapa 2 para seleccionarlo. Me voy en la tabla de contenidos, en Map Frame 2. A no, este corresponde a Galápagos, sería el Map Frame 1. Y lo ajusto queda muy bien ajustado adicionalmente podemos agregar un indicador de extensión vamos en Extend Indicator sería correspondiente al primer mapa al mapa grande, al map frame ya lo tenemos podemos cambiar el símbolo el color es decir, un rojo un naranja 0.5 está bien aplicar ya lo tenemos aquí Ahora vamos a agregar un grid de coordenadas, en este caso selecciono por decir el map frame. Si quiero para el map frame grande, selecciono el map frame, me voy donde dice insert y donde dice grids. Aquí veo el formato de mi, de mi gusto, de mi preferencia, lo selecciono. Ahora para editarlo puedo ir a las propiedades del map frame, donde dice gray vertical label vertical en los intervalos le desactivo automático el ajuste automático vamos acá donde dice el label lo dejo en el grid lines el grid line no lo deseo o si quieren ustedes lo dejan lo elimino los labels los voy a dejar cada dos grados y aquí también para que el texto venga al interior del, de este recuadro Voy a poner un offset negativo. Si lo pongo negativo se va al interior. Si lo pongo positivo se va al exterior. Entonces le voy a dejar menos 14. Está mucho. Entonces le bajamos por decirle un menos 10. Con menos 8 quedó. Ahora con los ticks también le vamos a bajar en el offset. En menos 8 creo que quedó. Menos 7.5. En menos 7 un tick. El otro también lo dejamos en menos 7. Ahora también para mejorar la apariencia puedo eliminar todas las etiquetas, en este caso los, los labels. Por ejemplo, en labels no quiero que me, se me muestren los que están aquí al este. Entonces activo los que están al este y también los que están al sur. Puedo hacer el mismo proceso con los ticks. Ahora si desean ubicarse mejor pueden agregar unos ticks o intersecciones de puntos internas. Hacemos clic en el más. Add Intersection Points están cada 1 grado, los vamos a dejar cada 2 grados también pueden configurar la apariencia del símbolo en este caso le dejo en un 7 aplicar, regreso pueden jugar con esos valores y así quedamos con este grid ahora como sabemos que por ejemplo Galápagos yo lo ubiqué a discreción por el tamaño y con diferente tamaño está entonces le podemos agregar otro grid seleccionamos el map frame 2 Igualmente nos vamos en Insert, en Grid, le agregamos un Grid. Para darle formato hacemos clic derecho en el en el Grid que está dentro del Map Frame 2 que corresponde a Galápagos. Clic derecho, Propiedades, lo tenemos acá. Los intervalos los podemos ajustar y le puedo decir quiero cada dos grados, por ejemplo que me muestre las etiquetas, no quiero los Grid Lines, los elimino. Los Labels los voy a dejar solamente al sur, el del norte lo elimino y el del oeste lo elimino. Lo mismo hago con los tics. Para hacerlo más rápido puedo seleccionar los dos, por ejemplo, los dos tics. Elimino el es, o este perdón, y el norte. Bien, ahí tenemos, si deseo eliminarle el recuadro. Por ejemplo, selecciono nuevamente el grid, el knit line. Voy a seleccionar, configurar. Acá donde dice Line Width le voy a dejar en 0 para que no me la muestre. Aplicar. Y aquí pueden ver que queda un estilo simplista, solo de la, del grid para Galápagos. En layout, regreso, pongo la vista completa. Me faltaría ingresar el título. Nos vamos en el menú Insert. En texto. En texto voy a escribir Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE del Ecuador. Ya tengo en format, en text, en format. Selecciono el color, el tipo de letra y el tamaño. Puedo insertar otro texto con la fuente, por ejemplo. También en el menú insert voy a insertar el norte. Lo selecciono y también le puedo configurar los colores. Clic derecho, en propiedades. Ahora vamos a insertar la escala. En esto tienen que tener cuidado, por ejemplo, acá estoy seleccionando el map frame. Si inserto la escala va a ser referente a este map frame, pero yo quiero el map frame general, que sería el map frame. Entonces ahí sí inserto bar scale, la escala que mejor les parezca. El label text le voy a dejar en kilómetros, km. Y también podemos ajustarla de acuerdo a nuestro gusto. Sería el texto, las divisiones, las subdivisiones, etc. Ajustamos la escala. Ahora nos falta insertar una leyenda. Vamos en legend. También se aseguran seleccionar el map frame correspondiente. En este caso sería el map frame, el inicial. Legend. Igualmente en las propiedades la pueden configurar acorde a su gusto. Legend, no quiero el, esta capa. Ya tenemos casi todo listo, bueno, muevo el map frame, termino de ajustar el mapa de ubicación, regreso a la vista completa y creo que ya tenemos listo nuestro mapa, bueno también si queremos agregar más elementos, acá en el menú insert tenemos múltiples elementos, también podríamos agregar una imagen, etcétera, a la final pues este en el diseño cartográfico la única limitante a nuestras ideas es nuestra imaginación, así que lo dejamos libremente a que ustedes diseñen por su cuenta. En el caso que acá por ejemplo el mapa de ubicación no les guste con la vista desde el espacio, simplemente por ejemplo en el mapa 3, si queremos que el mundo se vea en un plano, pues simplemente le cambiamos el sistema de coordenadas, clic derecho, propiedades, mis favoritos, por ejemplo le dejo el WGS84 aceptar, ya tenemos nuevamente el mundo plano, eso ya depende de ustedes, eso es opcional y personal, puedo regresar al diseño anterior, ahora para exportarlo nos vamos donde dice share, export, layout, ahora en file, file type, el formato que desean exportar, la dirección, la resolución, por ejemplo le puedo dejar en unos 150, hacemos clic en export, view export file, y aquí tenemos nuestro resultado final. Podemos hacer un zoom. Y aquí tenemos nuestro mapa de ubicación. Muy bien, esto ha sido todo. Como podrán ver, no es algo difícil. Más bien lleva mucho tiempo, sobre todo seleccionar los colores, la ubicación de los objetos, combinar elementos y demás procesos cartográficos. Si te gustó este video, no olvides darle una manito arriba. Eso me motiva para seguir generando más contenido. Suscríbete al canal. Y compártelo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que sea de tu agrado.